pescadores, acá estamos, ruta 2, kilómetros 112, Juancito del Catu, como siempre, la mejor mojarra y la mejor atención. Juan, la verdad que un gusto volver a verte. Bueno, gracias, ahí. igualmente. Este, y bueno, Aunque acá estamos de vuelta. en el ruedo, ahí está. Y bueno, vamos a pescar a Chascomún, no sé cómo está la pesca, me decías que alguno se puede sacar. Sí, sí, mayormente chico, medianito, pero entretenida, muy entretenida la pesca. Má, sí. Más de fondo... Eh, eh, de fondo salen los mejores, de fondo con, eh, con Paternoster o ¿no? Eh, y de flote, bueno, más chicos. Eh, pero entretenida, linda, linda la, la pesca. Se está dando linda. Cerquita, aparte sí. una laguna hermosa. Cómodo, todo de la vuelta, asfalto. Pienso que, bueno, las condiciones están, es inmejorable, ¿no? Eh, para la familia. Eh, Compartirla con la claro, familia. Claro, es muy lindo. Muy lindo. ¿Y, y para los que quieran algo más rústico, tenemos... Tablilla con pique, ¿no? Tablilla, eh, la verdad que en esta semana ha mejorado mucho por el tema de la temperatura, que, que bueno, mejoró mucho la temperatura, así que este eh, activó el pique. Estaba muy frío, entonces estaba letargado el rey no comía, pero ahora toda esta semana activó y yo pienso que va a durar porque hoy rebota la temperatura, hoy hizo frío pero rebota la temperatura, así que bueno, es de pero esperar que siga. Tenemos tablilla, chichi con pique. Sí, eh, el salado ha, también, ¿no? ha mejorado el salado, incluso ha mejorado también Altos Verdes, eh, eh, ha, ha repuntado bastante la pesca. Una alegría, sí, el ruta 2 sí. siempre el corredor con buena sí, opciones y sí. cerca, ¿no? sí. Si quieren buena mojarra, venimos por el carro. Bueno, ¿no? muchas, muchas, gracias. Gracias,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 eShops.mercadolibre.com.ar barra fresh air puedes comunicarte al whatsapp 11 56 17 33 58 o visita su web www.rear.com.ar a mostrarle algo de cajas en esta oportunidad, Las organizadoras como verán acá adelante, hasta cajas de pesca o por ahí para llevar todos los materiales, tenemos diferentes modelos, cajas tipo de herramientas, como verán acá con una bandeja, se puede sustraer, después tienen modelos así de este estilo con bandejas para lo que les gusta tener todo un poquito más organizado, bandejas que se despliegan adentro hacia afuera en este caso es una caja que viene con dos bandejas tenemos por ejemplo acá otro modelo para mostrarle. este es un modelo de la marca Frambu. este viene por ejemplo con cajas organizadoras más pequeñas eh, que se pueden sacar dos en los laterales una por debajo eh, y además también es una caja que viene con bandejas interiores bastante amplia esto parece un cajón pero se utiliza como caja de pesca tiene visiones, tiene visiones arriba lo que tiene es que tiene un interior muy amplio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 una caña de 2 ,10 metros 10 de 2 tramos en 10, 20 libras con muy muy buena acción de punta obviamente toda de grafito pasadillos de óxido de aluminio con el huevito también Shimano de la misma marca, el mismo modelo es el 150 HG esto lo tenemos disponible para derecho y para zurdo ¿sí? la, la caña de dos tramos, 2 tramos 2,10 muy cómoda para llevarla Viene con, con su funda, como puedes observar acá. Realmente un equipo muy, muy lindo. La caña, una acción realmente muy buena. Y con un precio muy, muy bueno, muy acomodado para la calidad de Shimano. ¿no? Así que no duden en comunicarse. Como siempre, hacemos envíos a todo el país. Hay cuotas con tarjeta de crédito. Así que bueno, esperamos su consulta. más o menos la media llenita de atalaya ¿eh? que, es, que ricas que son bueno acá llegamos la una de chascomús la más grande de las encadenadas tiene aproximadamente 30 kilómetros de diámetro toda rodeada por asfalto campings restaurante, un lugar ideal para venir en familia, está hermosa, con un vientito noreste, una que lindo, lindo para caminar, costanera, muy visitada los fines de semana y bueno vamos a ver si tenemos algún pique de pejerrey, vamos para el lado del hotel Howard Johnson. Howard Johnson, el hotel Howard Johnson nos acá vamos a pasar un poquito y vamos a pescar ahí en la costanera Ese es el dato que nos dijo Juancito Vamos a ir con el auto hasta la costanera En la calle armamos todo para pescar Sillita, ¿te gusta acá? bueno, quedamos acá Ya tenemos un pescador ya con un buen pejerrey de fondo, así que está activada la laguna con buen ventito, bon rizadita, viento del noreste, tenemos chance de pesca, ¿eh? linda costa para venir en familia. ¡Un sí. capo! ¿dos sacaste? Sí. ¿Tres? Bien de fondo, tirando lejos. ¿La Un también se Nada, no, no. tuve un par de toquecitos, pero que azul tenía el chiquito, ¿Eh? que anzula le pusiste Si sí, eh? vos ves con el que agarró con No, eso se... no, es grande No, eso es grande, ahí se agarró el más grande Y este es un loco citado que tenía Ah, sí. no, son grandes esos, ¿sí? yo le puse sí. más chiquitos Y para agarrar más chiquitos, agarrar grandes y Bueno, si, sí. buenísimo Si, sí. ¿Ahora? Si, le puse cosita ¿De fondo? De flote, con barranquín yo agarré toda la foto y no ninguno la foto. Esa línea usamos nosotros en Canal 15 allá en Cerro está de la Gloria. un poquito pero oxidado. Ah, sí, ese va bien, sí. sí. Ese está bien. Estamos allá en, vamos lo del Vasco, o allá sea, en ah. Cerro de la Gloria, sí. que es Castelli. Ahí sacan. Ahí, ahí vamos, estamos con estas líneas que son de cuatro anzuelos. Y bueno, ahí las tiramos y dejamos que se derive solita y ahí queda. Y ahí, pues... ahí sacan con ese sí. sistema. Pero si hacía mucho frío, nosotros vinimos temprano, ¿no? ¿Ah, sí? Seis y media estábamos acá. Pero bueno. ¿Vos estás tirando de fondo lejos también? Fondo y no, flote bien. Ah, de verdad. También en estas cañas puedo tirar lejos para no... Para poner, más lejos. tan Por lograr lográs sacar algo más grande. L claro, sí. pero no distancia. Sí. Bueno, tenemos una laguna rizadita. ¿Alguno va a picar? Sí, está linda, está linda. Aparte es temprano todavía. No, recién empezó. Sí. Ahí, hay que seguir. con las promos en el pez gordo y el pez gordo cada día que pasa cada día que está más loco preste la atención no se distrae hoy les presento una caña shimano pejerrey estímula 420 miren la terminación que tiene portarril de alta calidad pasa dióxido de, de aluminio siliconado 4 ,20 metros 20 4 tramos flotante como corresponden en los tramos para que el nylon no roce la varilla y se rompa muy buena clavada de shimano no podemos hablar estimula 420 9 luquitas y media 9 luquitas y media se la lleva. pero como el pez gordo cada día está más loco va de plomo. el regalito de toda la semana observen tres rulemanes, alcohol 20 agarre de goma, carretel metálico excelente salto de pickup. esto al bolsillo esto de Yapa. Muchachos, 9 lucas y media, la Shimano con el reel El Halcón, 20 de regalo. Una oferta imperdible. La pueden conseguir y nos pueden ubicar por todos los medios vigentes que hoy están en plaza y la forma de pago, como ustedes quieran nos vemos en la próxima Nueva línea de ropa térmica para este invierno de Payo Argentina excelentes buzos Micro Polar Anti Peeling excelentes remeras térmicas para hombres y niños también todas las remeras tácticas nuevos diseños de carp Fishing y de Full Color comunicate al 1157 61 15 047 o al 1166 077-172 o al 11 30 56 98 73. Visita en Facebook Payo Argentina. En de cabañas, el pica Entre Ríos, Argentina. En Rincón de Milbert Tigre, el arco verdulería, frutería, carnicería y almacén, venta mayorista y minorista.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 Poco pico y vos metes sí, un doblete, ¿cómo se? Sí, bueno. de es que sabe, sabe, ¿no? Es que sabe, sabe que no... Es que no jefe campeona, campeona, que, ¿qué Ah, con el, el, el barranquín, el barranquín? Que no, el Durito tan ¿no? El tiempo, el <risa> <risa> Cerquita te picó sí. Mirá Buenísimo, che Gracias es la banda pesquera echas como... La banda de Chascomú <risa> Viene, viene, vamos al primero, Chascomú Vamos que viene uno, para... Darle un poco de motivación, que veníamos medio sin pique Estaban sacando algunos Parece que ahora viene uno Lo vamos a fondo con línea de tres anzuelos Y bueno, la clásica caña de pejerrey y telescópica ¿no? Ahí viene, mira primer peje, vamos ¿Lo ves? vamos el primero un poquito más recoge sí, dos sí. tres cuánto hay tres triplete vamos chas como baja la punta de la caña gordi baja la punta de la caña bajala y levantá triplete vamos arriba los tres corazones vamos levantá vamos vamos vamos arrancamos con todo de nada a tres vamos Más o menos, ¿no? Está aprendiendo. ¿Sabes por qué la traigo, no? ¿Por qué la traigo? La traigo porque siempre pesca. Espera, ahí te saco un apito. Medianito no, el medio más chiquito y el de abajo es más grande. El abajo. Bueno, arrancó con todo. ¿Cómo vamos? Pesca de cota para pasarlo en familia. Vamos.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 Comunicate al teléfono 02241 15 57 21 80 o visita el Facebook Pesquero El Faro guión del medio Chis Chis. Vení a pescar pejerreyes a Laguna Chis Chis Pesquero El Faro.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 En de cabello es el de cosas divertido entretenido sarquista a ver si lo puedes empujar ahí Cómo anda ese barranquín, espectacular si no saca la no vale si este. no, no, no, vale, si no, saco dos, no, no saco nada espectacular che me está picando ahí en 40 centímetros, 50 Mira, ¿Vale, una fotito, tiene pesada? vamos que otro peje chasco mudeco costa. un día espectacular Después que Argentina haya salido campeón de la Copa América, por fin. Acá estamos con la otra pasión. Fútbol y pesca deportiva. Un día soleado. Julio, con linda pesca de costa. Ideal para venir en familia. ¿Viene? Parece que viene pesadito. Vamos a ver que sale. A ver qué sale. Viene un pejerrey, eh. Uno vi. Viene lindo ese peje ¿eh? ¿Habrá sorpresa abajo o uno solo? No, uno solo. Vamos. Chascomún de costa. Ahí nomás. Hey, ¡Vamos! Tenía pique nomás. ¡Vamos! ¡Viene ahí! Era un peje. Con mojarrita. Bueno, seguimos pescando. Un éxito. ¿eh?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 Hago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 Teléfono de contacto 3382-447311. Facebook, Excursiones de Pesca Embarcados.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 Thank <laughs> you. si sí, uno viene vamos que viene uno bien ahí lo viste vos el pique no esta línea anduvo muy bien una línea levantada tres anzuelos pero se trabaja más arriba ve que el plomo está a unos 60 centímetros abajo vamos otro <ríe> eso bueno, pescadora te traje para que zafes la nota gracias bueno amigos pesca en chasco muy de costa una linda opción para todos aquellos que buscan una salida económica en cuanto a la línea de pesca dio más resultado la de fondo con tres anzuelos eso sí bastante elevada del último anzuelo al plomo unos 60 centímetros también el barranquino paternoster este, tirando cerca en cuanto a la de fondo tirando lo más lejos posible y bueno algunos pejerreyes se dan una linda opción vengan a pasar el día este, cerquita y bueno como aprovechar la pesca en familia espero que les haya gustado y continuamos con el del pescador TV